Cordial saludo, mi nombre es Miriam Delgado Gutiérrez, Secretaria General y de Gobierno. Eh, la Secretaría en el Plan de Desarrollo está ubicada en la línea Alejandría Unida, Segura y en Paz. Yo pienso que esta línea es muy importante ya que todos los alejandrinos queremos una comunidad unida, con seguridad y que todos vivamos en paz, como su nombre lo, lo dice en la línea. Eh, se ha trabajado en varios proyectos este año, se ha trabajado con las víctimas, se ha trabajado con la fuerza pública y se ha trabajado también eh, por todo este tema de las comunicaciones. Eh, ¿Qué proyectos ejecutados tenemos este año? Este año... De verdad que a pesar de la pandemia, a pesar del COVID-19, nuestra alcaldesa se ha esmerado mucho por, por cumplir y llegar a las comunidades. Eh, de la parte de la Secretaría de Gobierno tenemos que se ha apoyado al personal de reclusos, eh, se ha hecho el apoyo operativo a la administración, eh, tenemos el apoyo a los bomberos, el apoyo a la fuerza pública. Eh, también hemos apoyado mucho a las víctimas a las víctimas pues eh, se les ha hecho eh, las ayudas humanita humanitarias que hemos beneficiado a 42 personas eh, por un valor de 40 millones 582 mil pesos también se ha hecho la indemnización que son más de 900 millones de pesos eh, también yo pienso que la comunidad se ha dado cuenta de, del apoyo que se le ha dado por parte de la Administración Municipal y de nuestra alcaldesa que tomó la iniciativa de hacerle dos viviendas a dos personas adultas mayores que son también víctimas de la violencia y que por de pronto por la lejanía o por los solitos que vivían no se tenían en cuenta en otras administraciones anteriores. También hemos apoyado toda esta parte de la mesa de víctimas, hemos apoyado los consejos de paz, hemos apoyado el Día del Desaparecido, hemos, eh, se hizo el 11, el 11 de noviembre la Asamblea de Víctimas. Eh, también tenemos el fortalecimiento de la inspección y el eh, fortalecimiento al menor infractor, el fortalecimiento de las comunicaciones, como todos saben, eh, apoyamos la emisora NAR Estéreo, estamos transmitiendo por medio del canal local eh, número 10 de la parabólica, donde estamos llevando a las comunidades toda la información respecto de la administración en su día a día. Eh, la población que se ha beneficiado con todos estos proyectos, yo pienso que ha sido toda la población en general porque si nos vamos a mirar por medio de la fuerza pública, por medio de las comunicaciones, que la idea es por Facebook Live, por la emisora, llegamos a la población que más más hemos podido, hasta los últimos rincones, por medio de la emisora NAR Estéreo. También en las jornadas de acuerdo presentamos varios eh, proyectos a la gobernación de Antioquia como fue la adquisición de cámaras de seguridad eh, también se presentó un proyecto para la adquisición de tres, moto, de tres motos y un vehículo para la fuerza pública eh, para el año 2021 la meta es darle continuidad a todos los proyectos que tenemos dentro del plan de desarrollo y no solo los del plan de desarrollo sino todos los que se puedan gestionar todos conocemos que tenemos una alcaldesa empoderada de su papel, una alcaldesa que está tratando de sacar un municipio, una alcaldesa que ama lo que está haciendo, y que como ella ama lo que está haciendo, lo mismo nos está contagiando a todos los funcionarios. Todos nos sentimos, con, tenemos sentido de pertenencia y queremos servir, porque para eso la elegimos a ella y para eso ella puso el voto de confianza en nosotros los secretarios, para servir y eso es lo que queremos. Porque como dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias.